al último video del año 2022 de entropía binaria eh, no vamos a hacer otro video hasta, el, hasta enero del 2023 por razones de tiempos y queremos cerrar deseándoles un muy buen año a todos eh, no me voy a extender mucho más porque el propósito del video no era ese, eso sería tendría que haber ido en un video aparte, el propósito del video es en parte desearles el fin de año, en parte mostrarles el nuevo fondo, eh, no, no voy a hacer mucha broma acá porque es un tema que me voy a tomar en serio este, voy a hablar de Ubuntu y de sus implicancias en el mundo Linux y del software libre. Les voy a explicar que acá, de, en este costadito derecho de la pantalla, voy a estar poniendo todo lo que lo que sean imágenes, logotipos y todo lo demás, para, para no afectar al resto de, del ecosistema visual. Y bueno, ya me dirán ustedes qué les parece este fondo, que parece más de un, de un vivero, que de un canal eh, que se dedica a cuestiones digitales. Pero... Como siempre, Entropía trata de marcar la diferencia para bien. En este caso, podría haber sido otro el fondo, pero bueno. Vamos a empezar ya con el tema de, de, del interés de este video, ¿no? Que es eso, es Ubuntu, el sistema operativo Ubuntu, que es uno de entre tantos Linux. Es un Linux entre más de 450 de ellos. Hoy lo instalé a Ubuntu y se lo voy a mostrar acá en un ratito. Lo instalé, lo, lo virtualicé, por supuesto, porque no, yo no utilizo Ubuntu ni promuevo el uso de Ubuntu por un montón de razones. De hecho, quienes me conocen saben que no, utilizaría, no utilizo Windows para mis, mis tareas diarias, no utilizaría jamás un iPhone ni una Mac y tampoco utilizaría Ubuntu. Yo he escrito eh, artículos, varios artículos sobre esto, en, los he publicado en mis blogs y he compartido con otra gente también. He colaborado con artículos de otras personas en cuanto a este tema. Publiqué en el, en el diario El País eh, un, un artículo sobre Windows 10 y su, y su lamentable funcionamiento y desempeño. Y bueno, y como soy una persona que pretende ser honesta siempre, si hay algo malo en el ambiente de Linux o si hay algo que no me gusta, también lo voy a decir. Y si hay algo que, que atañe a Stallman o a quien sea, también lo voy a decir, que ya fui bastante criticado por un video que tengo de Richard Stallman, en donde pienso que quizás me extralimité un poquito y no tenía el profesionalismo necesario como para hacer eso, pero sí investigué un montón. O sea que lo, lo que digo ahí es cierto. Es en parte interpretable por mí, una interpretación propia y particular, y en parte es cierto. Entonces, bueno, nada. Eh, a, veces, a veces hablar de un icono afecta a mucha gente, pero yo necesito hacerlo, ¿sí? Por mi propio eh, modus operandi, por mi propia cuestión de sentir las cosas, ¿está? Bueno, bueno. Vamos a empezar. Instalación. La instalación de Ubuntu me pareció algo maravilloso. Con tres clics tenés instalado un sistema operativo. Eso es algo que hay que reconocerle a, a esa comunidad de usuarios y a Canonical y a, y a su líder. Así que empezamos bien en ese sentido, pero mirá que va a haber un montón de palos. Así que si sos un tero, te vas a tener que... que o, o, o, o cortás el video acá o lo ves hasta el final y después me dejas con, con la mayor este, caballerosidad o damosidad posible, me dejas los comentarios al pie del video, ¿está? Si estás en desacuerdo conmigo, sí, lo publico. Por supuesto, podés recorrer todo el canal y ver los comentarios, no hay problema. Por eso yo ya lo he hecho y lo haría siempre eso, ¿está? Lo que no publico son cosas que van como la leche. Así que te, lo que te pido, si sos un tero, que intentes entender por qué hice este video y que si querés comentar algo lo hagas en una buena, porque te lo voy a responder y te lo voy a responder bien. Bueno, primero, instalación notable, ¿está? Fue uno de los sistemas más fáciles de instalar. Cualquiera puede hacerlo. Sabiendo un poquito de informática, vos te descargas Ubuntu. lo más, Sabes qué? es tan fácil instalar Ubuntu que lo más difícil es hacer el pendrive para instalarlo. Todos los sistemas operativos necesitan estar adentro de un pendrive. Antes estaban en un DVD, antes en un CD, antes en disquetes. Hoy es en pendrive, ¿está bien? Hay otras maneras también, pero la más clásica es esa. Tener un pendrive con Ubuntu y vos lo conectás a tu máquina y lo, lo iniciás desde ahí, al, al equipo, y le decís al equipo, instala esto, y Ubuntu se deja instalar con una facilidad notable. ¿tá? Eso está genial, genial. Bien, ahora, la instalación es extremadamente lenta. O sea, yo instalo sistemas operativos. Instalé todos los Windows que existen, todos, desde el 1.0, pasando por el 2.0, por el 3, por el 3.1, por el Windows 95, Windows 98, 2000, XP... Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 y algunos servers. No pude instalar nunca Mac, siempre fue un problema instalar un Mac. Lo máximo que conseguí al instalar eh, op sistemas operativos Macos fue lograr eh, que salga el, el logotipo de Apple en una pantalla metalizada, gris, muy bonita y que se cuando yo trate de mover el ratón se frise todo. Pues claro, yo no, no soy consumidor de productos de Apple, no tengo ni voy a tener una Mac. Salvo que me la regale alguien para que yo la pruebe y para que haga reviews o cosas así. Pero yo no uso Mac para nivel personal. Prefiero Windows en ese caso. mira lo que te digo. Necesito, si me obligás a, exigir, a decidir entre Apple y, y Microsoft, prefiero Microsoft. Y bueno, que me caigan todas las críticas. Pero es la verdad. ¿Está? Listo. Por un montón de razones también. en Esto no es porque sí. Bien. Así que la instalación es sumamente fácil, pero sumamente larga. Lánguida. Se demoró demasiado. ¿Está? Y... Y no es un tema de las máquinas virtuales porque yo utilizo máquinas virtuales desde hace muchos años. He hecho miles de cosas con máquinas virtuales y conozco bien el funcionamiento de VirtualBox y de los sistemas dentro de VirtualBox. Siempre digo a mis estudiantes que son sistemas de juguete esos, se los digo siempre en clase, instalar un sistema virtualizado es instalar un sistema de juguete. ¿tá? Yo ya sé bien en lo que me meto con eso, pero aún así, si vos ves todos los sistemas que tengo instalados en las máquinas virtuales, son 18.000 y la madre y todos funcionan bárbaro y todos se instalan rápido. Ubuntu no. Ubuntu fue... Muy tediosa la instalación. Yo fui, volví, fui, volví. En un momento pensé que se había trancado todo, pero no seguía trabajando Ubuntu. Ahí no sé qué hace, pero eso fue, a mi modo de ver, extremadamente ineficiente. Así que una excelente y una muy mala. Bien, una vez instalado el sistema, tenés un solo usuario. Ya ahí tenemos un problema. Hay un concepto que yo también les explico a mis estudiantes, que es el concepto de la escuelita Microsoft. ¿Qué sucede? Que eh, la gente está adoctrinada, por una empresa llamada Microsoft y sus productos. ¿Por qué? Porque casi siempre la gente usa Windows. Y si usas Windows, utilizas un producto de una empresa donde hay una filosofía de trabajo detrás, hay una filosofía política, técnica y empresarial que va hacia adelante y que te tiñe como usuario. Entonces vos, cuando vas a una computadora que no es la tuya, vas a esperar que las cosas estén como están en Windows. No vas a esperar que estén como están en Mac y no vas a esperar que estén como están en BSD o en Linux. Vos vas a querer las cosas tal como están en tu equipo. Y si tu equipo tiene Windows, vas a esperar que estén como están en Windows. Es clarísimo. Entonces, Microsoft adoctrina, porque es una empresa de software privativo, cerrado, comercial, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí viene la mano. Esa es la escuelita Microsoft. Todos los vicios derivados de Windows y de Microsoft que están desplegados por doquier en el globo terráqueo, esas cosas son llamadas por mí mi escuelita Microsoft. Y acá Canonical comete ese mismo error que es el primero de todos, el primero grave, porque una instalación demore mucho en hacerse. Uno puede decir, bueno, pues es un sistema gratuito, abierto, es fiable, es robusto, todo lo que vos quieras. Dale un poco de chance, está, está bien, demoró extremadamente la instalación, demoró mucho más que Windows 10, que Windows 11, lo cual me parece bastante, porque cualquier sistema de Linux se instala en dos patadas, pero este es tan sencillo de instalar, porque no cualquiera puede instalar cualquier Linux, pero sí cualquiera puede instalar Ubuntu, a mi modo de ver, y eso está bárbaro, eso está excelente, ¿tá? está todo ultra mega recontra simplificado para que vos hagas tres clics y lo instales, está bien. Un solo usuario, ¿cuál es el problema? Yo ya lo he dicho Muchas veces, y lo voy a seguir diciendo en mis clases, en mis videos y a la persona que decide hablar conmigo, que es fundamental tener un mínimo de dos usuarios. No uno. O sea, que ya se está rompiendo una regla fundamental. La derivada de la escuelita Microsoft, que ahora tiñe a Canonical desde hace muchos años. no Microsoft tiñe a Ubuntu desde hace muchos años. ¿tá? Y Ubuntu cree teñir a Windows. ¡Qué craso error! ¡Crasisosísimo error! Pero bueno, vamos a dejarlo que sigan en su sueño de eh, nubes, nubes rosadas y, y algodón de azúcar por doquier y florcitas y maripositas a canónica ¿tá? ojo que yo nunca voy contra el usuario siempre voy contra los grandes movimientos y contra las empresas cuando es necesario y cuando no, felicito a los grandes movimientos y felicito a las empresas también yo no quiero ser minoría per se yo me considero una persona dentro de un movimiento minoritario porque estoy en ese movimiento, pero no porque yo elegí ser minoritario ¿está? bien eso es una cosa que quiero dejar claro. ¿Por qué tiene que haber dos usuarios y no uno? Si hay uno, ese usuario es administrador. Siempre. Porque se precisa un usuario para instalar y desinstalar cosas. No puede ser que vos crees un usuario y que después no puedas instalar ni desinstalar nada. ¿Correcto? Bueno, si tenés un solo usuario, es evidente que la lógica aplicada al caso te dice que ese usuario es administrador. Bien, no hay nada peor que usar un usuario administrador para conectarte a internet, para usar el Paint para ver Netflix, etcétera, etcétera, para abrir un documento de texto, una prensa de cálculo, o, lo que, o editar una foto, o cortar un archivo de audio, o lo que quieras. No hay nada peor. La máquina queda sumamente vulnerable, el sistema operativo también, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto es Linux. Siempre va a ser mejor que Windows en el desempeño, a nivel de velocidad le va a sacar mucho más jugo a tu máquina un sistema linux que un sistema de microsoft de microsoft ¿tá? este va a ser mucho más seguro usar un sistema linux a, pese a que sea ubuntu o cualquier sistema operativo va a ser mucho más seguro que usar windows porque la, la diferencia fundamental está en esto cuando vos tenés una cuenta administrador en windows vos haces y deshaces y nadie te pide nada pero bueno en linux mint y en ubuntu que son dos sistemas operativos que hacen lo que digo yo ahora, si vos tenés un solo usuario, ergo es un usuario root o administrador, que es más o menos lo mismo, por lo menos estos sistemas operativos Linux te piden la contraseña. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que si yo te agarro a vos la computadora con un sistema operativo Windows con cuenta administrador, te hago de goma. Hago lo que se me canta y vos no te das cuenta de nada. Ahora, si vos me decís, Toma mi Ubuntu y trabaja tranquilo. Por más que yo esté usando una sola cuenta, que es la cuenta de administrador o de root, si yo no sé tu contraseña de inicio de sesión, no puedo hacer nada con eso. ¿tá? Esa es la diferencia. Pero igual es una cuestión derivada de la escuelita de Microsoft. Una sola cuenta, lamentable. Eso es lamentable. O sea que ya vamos encontrando razones de mucho peso para empezar a inclinar la balanza hacia la negatividad. ¿no? Que no es algo buscado. Esto es algo realmente así. Esto es algo que surge de Canonical, no surge de mí ni de otras personas. Es muy fácil de actualizar, eso está excelente, es mejor, de es me mejor que OpenSUSE, por ejemplo, para actualizarse. Eh, ¿Mejor por qué? No es porque sea difícil en OpenSUSE, en OpenSUSE vos tenés un iconito abajo, en el escritorio abajo, en la barra de tareas, que dicho sea de paso, en Ubuntu no hay barra de tareas esperable, hay una cosa que ahora vamos a hablar de ella, Vos haces clic en OpenSUSE en ese iconito y te abre una ventanita con actualizaciones, le das siguiente y ya está, y actualiza. Pero acá no, acá Ubuntu, ha, va, acá Ubuntu hace las cosas mejor que otros Linux que conozco, incluso los que yo utilizo. Por eso yo se lo reconozco, las cosas que también las reconozco. No es que le voy a dar palo porque sí, o porque voy a andar buscando errores en internet para pegarle en esos errores. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa la experiencia que yo tengo como usuario y transmitírtela a ti y enseñarte lo que me parece útil, ¿está no agarrármela con un producto y darle hasta ensañarme. Entonces, tengo sobradas razones para que no me guste nada Macos, ni iPhone, ni nada, ningún producto de Apple, ninguno, cero. Sobradas razones para que no me guste ningún producto de Microsoft, ninguno, cero. Y sobradas razones para que no me guste Canonical ni Ubuntu. ¿ta? Muchísimas razones. Bueno, fácil de actualizar. ¿Por qué? Porque vos no terminás de instalar el sistema y se te abre una ventanita que te dice... Eh, están estas actualizaciones prontas para ser instaladas cuando vos quieras. O le das siguiente y actualizaste. Mira qué fácil. Ninguna distribución Linux de las que yo uso ofrece ese tipo de cosas. Pero yo tengo un criterio, tengo un sesgo. Todos tenemos un sesgo por algún lado. Nosotros utilizamos productos que van con nuestra forma de pensar y ser. Por lo tanto, yo no necesito eso, no uso eso. Pero eso está muy bien. Porque muchas veces se dice que Ubuntu es para el usuario común. Vamos a hablar, vamos a hablar mucho de eso de Usar el combo, porque eso es, un, eso es un engaño tremendo también. Porque, bueno, llegado el momento, vamos a hablar de eso también. Eso yo tampoco estoy de acuerdo. ¿tá? Acá, primera, primera cosa, nefasta, absolutamente nefasta. Ubuntu ofrece cuentas en línea. Lo primero que te ofrece es cuentas en línea, entre las cuales está Microsoft ahí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer una cuenta? Microsoft en un sistema operativo libre. Pregunto, esto me parece de muy mal gusto, me parece una tomada de pelo a toda la comunidad, me parece una imbecilidad mayúscula, y me parece lamentable. No hay otro calificativo. Un sistema libre que ofrece una vulneración total de la privacidad en la segunda pantalla que te muestra. Inicia sesión en alguna de estas cuentas. Y son cuatro. Una es Canonical. Y la, y la de abajo del todo, que es la cuarta, es la de Microsoft. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Pregunto. ¿Por qué? Para usar un sistema operativo eh, hay que iniciar sesión con una cuenta o introducir una cuenta. ¿Para qué? ¿Una cuenta de mail o una cuenta en línea? ¿Para qué? Uno de los objetivos de entropía binaria es ayudarte eh, a instalar Windows sin, o sea, evitando eso justamente. Windows te obliga, cuando, de, cuando vos estás instalando Windows en una máquina que ya está conectada a Internet mediante un cable, o, o cuando llega un momento que te piden que te conectes a una red, si vos te conectás a una red Wi-Fi, te conectás a Internet, no te deja pasar si vos no creás una cuenta Microsoft o no pones en el sistema una cuenta ya existente. Lo mismo que Android. ¿Tá? Android para utilizar el teléfono, para permitírtelo, te pide una cuenta de Google. Si no, puedes usar las aplicaciones que ya están instaladas, pero no puedes instalar otras cosas. ¿tá? Y hay pila de funciones que no puedes utilizar, que está pensado para eso. Microsoft no está pensado, no, no piensa en eso. Microsoft lo que quiere es este, garronear. Microsoft lo que quiere es aprovechar cualquier oportunidad para quedarse con datos del usuario a nivel de telemetría. ¿Por qué Ubuntu ofrece eso? No hay ninguna otra distribución Linux que haga lo mismo o que yo la conozca. Y si hay, estamos hablando que de 450, capaz que yo no conozco alguna, que justo, justo de casualidad, hace lo mismo. Pero te aseguro que de 450 a 435 o el 98,9% por lo menos no lo hace. O te aseguro más que la única que lo hace es Ubuntu. Da, da para pensarlo, ¿no? Es un ecosistema libre. Pensemos en eso, ecosistema libre. No nos olvidemos eso ni por un minuto porque eso es lo más importante de todo, eh, por este tipo de crítica. ¿tá? En eso Ubuntu ya induce al segundo vicio de la escuelita de Microsoft. Pone una cuenta para continuar. Sin palabras, ¿verdad? Bien. Así que tenemos la inducción al primer vicio de la escuelita de Microsoft que es que creas un solo usuario, aparte no te dice, deberías crear dos usuarios. Yo creo que hasta Microsoft te lo dice en un, en, en alguna fase de la instalación de, de Windows, te dice algo. En algún lugar yo recuerdo haber visto que te dice, esta cuenta de administrador, sería recomendable que utilice, o, o los foros de Microsoft, pero de forma oficial, creo que te lo dicen, que tenés que tener por lo menos dos cuentas. No estoy seguro, pero creo, pero acá Ubuntu no te dice nada. Acá te dice, ingrese el nombre del usuario, la contraseña y chao. Ya está. Y ya estás usando este. Igual que Linux Mint, ¿eh? Ojo. Ese es el primer, la primera inducción que hace Canonical. ¿Cuál es la segunda inducción? Ofrecer cuentas en línea. ¿Cuál es la tercera inducción? Ofrecer la cuenta en línea de Microsoft. Que no es lo mismo ofrecer cuentas en línea que ofrecer la de Microsoft que tanta controversia genera. Así que ese es el tercer strike. Por eso Entropía Binaria ya a partir de ahí no le puede dar chance a un sistema así. Porque aparte queda mucho por hablar. Muchísima cosa. ¿Está? Así que Ahí, ya entropía, te dice, no lo uses más. ¿Cómo? ¿Por qué? De, yo desde el año 2007 o 2008 que vengo diciendo esto. un tú no, hubo un tú no. Hace muchos años que vengo con esta crítica. No soy una persona que ahora se dio cuenta de alguna cosa y entonces eh, sacó una banderita y se subió a un, a un bus que no le corresponde. Sé bien lo que te estoy diciendo, sé bien por qué te lo estoy diciendo y acá pretendo fundamentarlo, está en parte. Y después te voy a explicar por qué los fundamentos. Porque el adelanto es que es un Linux más. Y ese es uno de los Linux más utilizados. Y ese es el que usa toda la gente que no usa Linux. El que quiere, el que te recomienda algo y usa Windows, te dice, ah, enterate Ubuntu. No, no enti tales es Ubuntu. Vuelvo a repetir, tenemos 450 productos de software libre. ¿Por qué Ubuntu? ¿Por qué justo ese, que es el más transgresor? Y el que más daño le hace a la comunidad. Y el que más vicios genera. ¿Por qué ese? ¿Por qué justo ese? Ese justamente es el que no hay que instalar. Sin embargo, hay gente que cree que sabe. Entonces recomienda eso. Hay gente que cree que eso es fácil y que eso está bien y lo recomienda. Bueno, acá yo te digo que no. No Windows, no Mac, no Ubuntu. Y hay otros Linux que tampoco está bueno usar. Pero este para mí es el que, es el que más llama la atención y el que menos hay que utilizar, ¿está? Bueno, bien. Ahora, hay una tecnología que se llama Live Patch, creada por Canonical, de forma totalmente innecesaria, como todo lo que crea Canonical es totalmente innecesario. Primero que nada, crea un sistema operativo que deriva de otros, o sea, deriva de Debian. O sea, no es un sistema operativo, Ubuntu no es creado desde cero. Es un sistema operativo que se sube al, al lomo de, de Debian y de ahí saca lo que precisa para crear eso que se llama Ubuntu, primero que nada. Y todo lo que crea está en esa sintonía. Y todo es así en, en, en Canonical y en Ubuntu. Eh, la iPad sin decir que esto es inestable y que además está asociado a Snap. Enmascarándolo tras una ayuda para mantener el sistema actualizado. O sea, Lightpatch te dice: Esto está bueno porque te ayuda a tener el sistema actualizado. Hacelo. Y en realidad no te explica nada. Lightpatch es, está pensado para que vos no tengas que reiniciar el sistema cada vez que, que haces una actualización, actualización importante. Por ejemplo, si vos actualizas el kernel o el núcleo, que es lo mismo, o Linux, que es lo mismo, no tenés por qué reiniciar el equipo para aplicar los cambios. Pero. Y esto es brillante. Pero, ¿qué es lo que Canonical no te dice? Que esto es inestable. Hay distribuciones Linux que llaman eh, bleeding o rolling, rolling, ¿eh? como por ejemplo OpenSUSE Tumbleweed, que se benefician de las últimas ventajas del software libre. Las últimas ventajas y las últimas actualizaciones. Pero esto es algo inestable, porque las actualizaciones que se hacen hoy pueden ser inestables para ciertos usuarios y ciertos equipos. Entonces, las comunidades lo que hacen es lo siguiente, es probarlas mucho y muy eficientemente y después larga lanzarlas al mercado. Si yo soy programador y, y me encargo, por ejemplo, de GIMP, que es una especie de clon de Photoshop. Si yo soy el creador de GIMP y actualizo hoy mi software, que a la vez es comunitario porque yo soy el desarrollador, pero toda la comunidad Linux está esperando las actualizaciones de GIMP, las de BLC, las de Firefox, todo eso antes que eso vaya a parar directamente a OpenSUSE, por ejemplo, o a Debian, es probado, es testeado por la comunidad de OpenSUSE, de Debian, de Arch, de Slackware, del de que sea. Es probado por cada comunidad de cada sistema operativo Linux. Eso no va de forma directa. No es que se actualiza GIMP y ta, ya, está actualizable para, para, ya está actualizado para Linux, quiero decir, para todos los Linux. Lo que hace el sistema LivePatch es aplicar parches que a veces son inestables y no están suficientemente bien probados. Entonces, por un lado, no reinicias el equipo, pero por otro lado, lo, lo haces inestable. ¿Por qué no te dicen eso? Pero hay algo que es todavía peor, que el iPad se, se basa en Snap. Y ahora vamos a ver qué es Snap. Hasta acá van tres vicios y un comportamiento antipedagógico inducido al usuario. Una cosa muy buena es que Ubuntu dos veces lo hace, esto permite controlar los datos telemétricos. O sea, primero, en la primera instancia te dice que Canonical necesita ciertos datos para mejorar sus productos, lo cual está muy bien que las empresas hagan eso o que los, las comunidades hagan eso. Y te dice, ¿querés eh, enviarnos estos datos o no? Y está apagado el interruptor por defecto, no está encendido como en Microsoft, que vos te instalás Windows 10 o Windows 11 y viene todo prendido. Si te lo muestran, porque aparte Microsoft te lo muestra porque estuvo obligado por los franceses por, por agencias este, de, de seguridad y legales francesas que empezaron con eso y algunas otras también por ahí por el mundo, hasta que lo obligaron y le dijeron, eh, el usuario tiene derechos también, no solamente Bill Gates tiene derechos en el mundo, ¿sabes? Eh, que, que usen Windows no quiere decir que acepten todo lo que vos le propongas, Bill Gates, o sea, vos tenés que darle al usuario la posibilidad de elegir qué enviar y qué no, de todas maneras, Microsoft igual eh, roba datos, hay que decirlo claramente, ¿tá? succiona datos de uso del usuario, o sea que si vos no querés ser rastreado, no querés ser un producto de marketing, tenés que usar Linux, no hay otra, Apple hace lo mismo, entropía binaria te lo dice, vos después elegís a quién creerle, o si, o si creer, bueno, pero acá canónica está bien, porque primero te lo pide para Ubuntu y después te lo pide para el resto de las, de, de las, de las aplicaciones, y te permite decidir por cada cosa, eso está muy bien, y aparecen los interruptores, los dos interruptores aparecen apagados. Entonces vos puedes elegir seguir con los interruptores apagados y seguir con, con la primera configuración del sistema. Eso está muy bien realmente. Otra cosa, permite abrir la herramienta software para empezar a instalar programas desde el minuto 1. Y eso ninguna otra distribución que yo conozca, y conozco muchísimos Linux, muchísimos de verdad, que los probé, los instalé físicamente en computadoras y los probé, estamos hablando de más de 100 está quizás 200, no te voy a decir que conozco todos los 450 que existen, pero sí que conozco muchísimos porque hace muchos años atrás me dediqué específicamente a buscar mi Linux, que esa es la idea de cualquier eh, usuario y de cualquier, esa es la ese es el noble legado de la comunidad de software libre, que vos te identifiques con un producto y que lo utilices, ¿está? con una herramienta social, técnica, etcétera, etcétera, de, de emancipación digital, como dice la frase de presentación de este mismo canal, software libre para la emancipación digital, uno no se puede emancipar con Ubuntu, uno se emancipa con Ubuntu y después tiene que pasar otra cosa, pero más temprano que tarde, ¿tá? no puede quedarse ahí, porque si no, no estás emancipado digitalmente, vos estás adoctrinándote digitalmente, y eso no es emancipación. Bueno, permite abrir esta herramienta para que vos ya empieces a instalar aplicaciones. Es conocido que los sistemas operativos necesitan muchas aplicaciones para funcionar bien. Precisan complementos como Python, Java, C++, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también necesitan aplicaciones. Algún tipo de Paint, algún tipo de Photoshop, algún tipo de Office, etcétera, etcétera. Bueno, Ubuntu ya viene con algunas aplicaciones preinstaladas que están más o menos bien, pero te permite instalar ya desde el minuto uno otras. Pero... Aquí empieza otro problema. Y el problema es que todo se instala desde Snap. Otra vez sin explicar nada. O te dicen, ya puedes instalar todo, vos tenés que hacer clic y empezar a instalar. Que igual es confuso eso, porque no es que te las muestra las aplicaciones y vos haces tick y las instalás. En realidad te muestra un par de aplicaciones que no entendés nada y tenés que empezar a buscar y bueno. Pero bueno, la intención está muy bien, solo que tenían que revisarla rápido porque las intenciones no son lo más importante. Yo tengo una buena intención, pero si la llevo a cabo mal y pasan los años y sigo con la misma intención sana, pero sin modificar nada de, de esa intención, entonces está mal. Entonces estoy procediendo mal y la intención ya no interesa y ya no aporta nada. Vamos a hablar de Snap. ¿Por qué Ubuntu comete esta aberración tecnológica? Es lo que yo pregunto. ¿sí? Mi explicación es la siguiente. ¿Por qué hay que... Es snapizar a todo el sistema para hacerle entender al mismo que todo va a funcionar en base a esta basofia digital, solamente posible en el submundo fétido y neciamente transgresor de quién, de Canonical. ¿Cómo distinguiría el sistema si no entre una librería instalada mediante un paquete en el sistema, la misma librería instalada dentro de un paquete comprimido o la misma instalada dentro de otro archivo snap? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A lo siguiente, snap es un sistema de instalación de software que lo que hace es instalar el programa y todas sus dependencias dentro de un mismo espacio. Si yo preciso, por ejemplo, un Paint y lo instalo, ese Paint no solamente es el Paint en sí, sino que es el Paint más otros recursos que necesita el Paint para funcionar. Entonces todo eso, imagínate que lo metes en una bolsa y se lo das al usuario y le decís, acá tenés todo lo necesario para ejecutar Paint de forma aislada de todo lo demás de forma aislada respecto al resto del sistema. Eso es lo que hace Snap. Pero el problema que tiene es que ese Paint precisa 5 o 6 dependencias que son las mismas que precisa GIMP. Entonces se instalan 5 o 6 dependencias con GIMP y también se instalan las mismas 5 o 6 dependencias con Paint. Y cuando vos actualizas GIMP, quedan actualizadas para GIMP, pero no para Paint. Y a la vez vos podés instalar el Paint de, desde, el, desde el... o sea, utilizando la, la, la cuestión tradicional. Que es instalar desde un gestor de, de normal, de instalación de archivos. No sé cómo decirle ahora, porque Ubuntu introduce todas estas cosas que revolucionan todo y hace que toda la gente se empiece, hacen que el que no sabe nada, crea que eso está bien y que inunde con sus preguntas y con sus dudas y con los errores que le da el sistema y con las demoras y los, las atrocidades, inunde todo internet, lo cual retroalimenta eso porque mucha otra gente va a internet a buscar información y de qué es lo que más hay de Ubuntu. Todos los problemas de Ubuntu, todas las ventajas de Ubuntu, todos los errores de Ubuntu, todas las configuraciones. Entonces la gente se inunda con eso y piensa que eso está bien y hace eso. Así creen que es bueno no usar swap Así creen que es bueno meter un sistema de particionado que solamente es útil pa, para Ubuntu y no sé hasta dónde. Así creen que está bueno usar Snap. Así creen que está bueno usar Unity. Y así todo. Así todo el tiempo todo con Ubuntu. Todo el tiempo todo así. ¿tá? Por eso me molesta tanto que haya una, una distribución así porque en realidad está tirando por la borda el trabajo que todos hacemos con mucho sacrificio día a día que todos los demás, todos, otros Linuxos hacemos día a día para emancipar a la gente, para profundizar en temas de privacidad y seguridad, para evitar que te arrastren, para evitar la telemetría, para evitar el adoctrinamiento, para ir en favor de una doctrina de enseñanza que libere al usuario de esas cadenas digitales. ¿tá? Ubuntu hace todo lo contrario. Entonces, como es uno de los más extendidos, hace un gran daño a toda la comunidad de Linux y a la comunidad de software en general. Por eso mismo es ese es el problema con Ubuntu. Entonces, a lo que me refiero, Ubuntu se basa en Snap, que es Snap una aplicación comprimida que se descomprime en tiempo real y todos sabemos que descomprimir un archivo lleva un tiempo. Entonces, si vos le haces clic a un archivo que se tiene que descomprimir para mostrarse, todo, todo va a ser mucho más lento. Además, todo va a, a empezar a replicar las dependencias y las, lo necesario por los programas, ya lo que lo que decía recién, si GIMP y ColorPaint precisan las mismas dependencias, o por lo menos si GIMP usa algunas dependencias que también usa ColorPaint, se van a duplicar y se van a triplicar cuando instales Krita y se van a cuadruplicar cuando instales otra aplicación que haga más o menos lo mismo que esas. Entonces, ¿qué es ColorPaint? Una herramienta sencilla para eh, editar imágenes. Que es Gimp, una herramienta compleja para editar imágenes. Entonces, la vas a precisar las dos. A veces precisas hacer las cosas rápidamente y vas a usar Color Paint. Y a veces necesitas hacer un trabajo como si fuera de Photoshop y vas a usar GIMP o Krita u otro. ¿tá? Canonical al Incluir a Snap olvidó que ya había otra basura eh, exactamente igual, pero comunitaria, que por lo menos tiene eso, eh, lo comunitario, ¿tá? Esto es privativo o privado de, de, de Canonical, la, la, la paquetería Snap. El, el ecosistema Snap, pero había otra que es más vieja que Snap y que funcionaba igual, pero que era comunitaria, que era hecha por Red Hat, otra basura hecha por otro, ¿tá? pero que era más eficiente esa otra basura que esta. Entonces, ¿por qué Canonical hizo lo mismo que otro, que ya era malo, eso otro que había hecho Red Hat? ¿Por qué imitó lo mismo y lo hizo todavía peor? ¿Y por qué obliga? Porque Red Hat hizo eso, pero no obliga a nadie a usarlo, ni siquiera lo sugiere. Pero Canonical lo hace y te obliga a usarlo y todavía es peor. ¿Sabes cómo se llama ese otro, otro ecosistema? Se llama Flatpak. O sea que Flatpak es preferible a Snap, está bien, pero las dos cosas son una basura a mi modo de ver. ¿tá? Tienen su, su su cometido y tienen su utilidad y está bien que existan, pero no está bien que te fuercen a usarlas, sobre todo si son lentas. Desaprovechan el espacio, los recursos, etc. En Linux, hay que explicarle a Canonical. Linux es una comunidad que trata de ser mejor que Microsoft, no igual. Hay que explicarle. Canonical incluir a Snap, olvidó que ya había otra cosa, un poco mejor, pero igual de horripilante, casi igual. Pero comunitaria llamada Flatpak, creada por Red Hat en el año 2007. Y desarrollada más agresivamente desde 2011. Mientras que el pseudo proyecto Snap comenzó en 2014. O sea, estamos hablando que en 2007 existió Flatpak, que hacía lo mismo que Snap, pero mejor, 2007. Y en 2014 Ubuntu crea esto, que es peor y es lo mismo. Y siempre rindió menos que la Basofia anteriormente citada, o sea, siempre rindió menos Snap que Flatpak, ¿está bien? Pero esperen, porque antes de Flatpak había algo. O sea que Flatpak no fue un invento de la nada de Red Hat. Red Hat se basó en otra cosa, que eso sí estuvo bien. Te explico. Ya antes de Flatpak estaba AppImage, que es un precursor directo de Flatpak. Esto es distinto, porque acá Canónica le hizo Snap, pero no lo hizo como precursora de, como idea precursora de, de Flatpak. Lo hizo porque lo hizo. Lo hizo, lo hizo porque Ubuntu es como, como en Uruguay podríamos decir que es como la murga la catalina. Transgrede porque sí. Transgrede solamente porque puede hacerlo. Eh, y cuando la comparás con una murga murga, hace agua por todos lados. Bueno, Ubuntu es lo mismo. Ubuntu vive transgrediendo y cuando lo comparas con un Linux en serio, empieza a ser agua. A la mínima comparación ya salta un chorro de agua más grande que la mitad del barco, para que te hagas una idea. está fue precursor de Flatpak en el año 2004 se creó, formato al cual respeto y a veces incluso utilizo, por ser de verdad independiente y estar totalmente bajo el control de cualquier usuario, sea este habilidoso digitalmente o no. ¿Qué es AppImage? Ahora sí se va a entender bien. Es, como un, es un programa ejecutable. Vos te lo descargas, le haces clic y funciona. Ya está. Sí, que adolece de los mismos problemas que los otros dos, por supuesto. Que se multiplican las dependencias, sí, sí, sí. Pero es un paquete aislado. Vos no instalás nada. No es un gestor que te instala un programa que queda así instalado. No. El AppImage es como el típico programa ejecutable de Windows. Es el bajar, hacer clic y que funcione. Los usuarios Windows están acostumbrados a esto. Bueno, está el formato AppImage en Linux. Nosotros también tenemos eso. No es que acá no se pueda hacer. Claro que se puede. Y esto es independiente a cualquier distribución. O sea, vos, el AppImage se la baja un usuario de Debian y se baja la misma AppImage, un usuario de OpenSUSE, y funciona a los dos lados. Mientras que Flatpak y Snap tienen que ser específicamente retocadas para cada sistema operativo. O sea que las Snaps que se instalan en Ubuntu, ya fueron ajustadas por Canonical y por su comunidad. ¿tá? No es como un AppImage. AppImage, a mi modo de ver, es mejor. ¿Cuál es la contra de las AppImage? Y que hay mucho menos cantidad de software disponible. ¿tá? Porque no tienen una comunidad que las respalde. Eh, AppImage es un, un procedimiento que se sigue para hacer que las aplicaciones instalables sean portátiles. Entonces cualquiera puede hacer un AppImage. Sin embargo, Snap ya es todo un ecosistema que se inserta como un pulpo dentro de un acuario. Se inserta y queda ahí. Appimage no, Appimage funciona con independencia absoluta del sistema operativo. ¿tá? Snap y Flatpak no. Bien, entonces, hablemos rápidamente de Snap. ¿Qué es Snap? Lo, lo he explicado anteriormente. ¿Pero qué pasa con Snap? Pasa que los programas nunca están actualizados a su última versión dentro de este ecosistema Snap. Que se puede encontrar en Snapcraft. .io, que eso es de canónica, es un invento de canónica. ¿está? El software nunca estará actualizado a su última versión, ya que hay que empaquetar cada programa que se actualiza o se crea y nunca hay tiempo para atender todo lo emergente. O sea, imagínate que en el mundo del software libre eh, hablamos de más de 75.000 aplicaciones. Imagínate que se actualice un 10% nada más. 7.500. sucede? ¿Qué sucede? Que esas 7500 tienen que ser pasadas a formatos Snap. Tienen que ser eh, adaptadas para Ubuntu. No, no le da a Canonical eso. No, no lo puede hacer. Es irrealizable. Para que el proyecto Snap fuera viable, tendría que estar amparado por toda una comunidad de, de programadores voluntarios, como tal cual es el mundo del software libre, que trabajaran para Canonical y le hicieran el trabajo gratis. Porque eso no sirve para nada. Es una idea tosca malamente innovadora, que no sirve y que canónica le está forzando a su comunidad Ubuntuera a utilizarla igual. Entonces, ta. no me queda mucho más por decir acá. ¿Qué otro problema tiene Snap? Es una tienda a lo Google Play Store, ¿eh? en donde cualquiera sube cualquier cosa sin necesidad de haber pasado esto por una aprobación comunitaria. ¿Cómo trabajan los demás Linux? De otra manera. El software va a un lugar comunitario en donde toda la comunidad de programadores que utilizan esa distribución revisan el código fuente. Acá no. Acá a mí se me ocurre empaquetar algo y lo subo y ya está. Y después vienen los problemas, como ya le pasó a Ubuntu, creo que fue en 2018 más o menos, que hubo un par de aplicaciones que fueron removidas por Canonical y que fueron cedidas a un tercero para que ese tercero las limpiara y las volviera a subir porque esas aplicaciones eran hacían lo que decían hacer, pero eh, estaban minando bitcoins para, una, para un particular. Entonces en el mundo de software libre eso es totalmente eh, inaceptable. Sin embargo pasó, y pasó en Snap, y le pasó a Canonical, no le pasó a OpenSUSE, a Debian, a Arch, a Slackware, no le pasó a esa gente, le pasó a Ubuntu, y a Canonical, y al Ubuntero, al usuario que fue el que se el que lamentablemente se clavó con ese problema. Por eso uno, como yo como docente y como técnico y como Linuxero, nunca voy contra el usuario. Yo no sé las razones que llevan a que el usuario use Ubuntu. Yo lo que voy a hacer es decirle, no está bueno lo que, lo que estás usando. Hay mejores posibilidades, pero si vos te querés quedar con eso, te quedás. Y no vas a ser mi enemigo, por eso y yo no voy a ser el tuyo tampoco. Hay un grupo de Telegram que tiene entropía binaria, que ahora hay 62 o 63 participantes, en donde están invitados todos, los subunteros, los Windowseros, los maqueros, los opensuceros, lo que quieras, el que quiera está ahí. Se tiene que bancar que yo le pegue fierrazos a Apple, a Microsoft y a Canonical, si quiere estar ahí. Pero nunca lo hago con mala leche, con mala onda. Lo hago por sobradas razones y con una defensa de los argumentos atrás. Esa defensa puede. Yo la digo todo el tiempo, todo el tiempo estoy hablando con la gente de por qué, por qué, por qué. A veces llega más tarde, a veces llega más temprano esa charla conmigo, pero llega. O de repente lo que puede pasar es que otro te diga, no, el profe, como me dicen a mí, el profe piensa esto por tal y tal cosa. Bueno, estás invitado, te dejo el. el, el abajo de todos los videos, al pie de todos los videos, están las redes sociales de Entropía Binaria. Metete, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Discord, este, bueno, por supuesto, Telegram. Y lo más importante para nosotros es el canal de YouTube, ¿tá? Y otras redes también. Es un formato comprimido, eh, basado en SquashFS. ¿Qué es SquashFS? El ecosistema y el formato que permite que haya distribuciones live de Linux. ¿Qué son las distribuciones live? Un sistema operativo que va de metido dentro de un pendrive y que te permite usar una computadora. Así de fácil, sin instalar nada en ella, sin instalar un sistema ni nada. Vos tenés, por ejemplo, una computadora con Windows 7 infectado y no la querés usar porque no sabés cómo instalar un sistema operativo ahí. Y no sabes cómo arreglar o desinfectar ese sistema. Y aparte sabes que si, aunque lo desinfectaras, eh, tendrías que actualizarlo al sistema operativo, tendrías que formatear e instalar Windows 11, por ejemplo. Y capaz que esa máquina no lo, no lo acepta el Windows 11. Entonces, ante todo eso, la dejás tirada la máquina. Pero no. Vos podés meter a Ubuntu, a OpenSUSE, a MX Linux, a Manjaro, al que quieras. O, bueno, al que quieras no. Pero muchos eh, sistemas operativos Linux permiten ser utilizados desde un pendrive. Entonces, vos metés el pendrive, prendés la máquina, le decís a la máquina que arranque desde ahí y voilà, tenés un sistema operativo para utilizar que deja a todo lo demás durmiendo. Todas las fotos que tenés en esa máquina, el sistema operativo que está ahí roto, infectado o lo que fuere, queda durmiendo y no se entera de nada. Entonces, vos podés entrar por, a través de Linux, sacar todos los datos que necesitas, este, esto se hace en, en informática forense, se hace muy seguido, este, y en informática a nivel OSINT. Este, open Source Intelligence, eh, no sé qué. Eh, o sea, procedimientos que usa la policía técnica a nivel digital para, para las actividades criminales, para, para sacar datos de computadoras de delincuentes, por ejemplo. Eh, los hackers lo utilizan para hackear computadoras también esto. ¿Esto que te digo? Bueno, Linux permite eso también. Y para que eso sea posible, hay un ecosistema llamado SquashFS FS que si bien es mucho más lento y tosco que el, que el de un sistema instalado, el de un Linux instalado correctamente, permite eso. Entonces está bien. Yo, puedo, yo no puedo decir, ay el sistema live es muy lento, qué horrible. No, porque es eso o no es nada. Windows no se puede usar así, Mac tampoco. El único sistema operativo que te permite hacer eso es Linux. Y es así porque necesita ser así. Porque ese sistema es el que cubre todas esas necesidades. Entonces ahí está bien. Pero ¿qué hace? Canonical. Otra vez, como la Catalina, innovando para mal y cuando nadie se lo pide, encorsetarte para que lo uses así. En un sistema operativo instalado te lleva a usar este tipo de eh, ecosistema de software. Es lamentable, porque todo se abre más lentamente. Eh, se multiplica la cantidad de archivos innecesarios, además. Entonces, es un formato comprimido basado en Squash FS que se maneja en tiempo real, el cual puede ser probado en la justificada ineficiencia en versiones Live, pero no en una versión instalable. Utiliza recursos de más, además. Otro vicio de la escuelita Microsoft y con este ya van cuatro. ¿Por qué utiliza recursos de más? Porque al instalar paquetes con todo lo necesario para funcionar de manera independiente, junto a otros paquetes con las mismas librerías y dependencias que el paquete anterior, multiplica esto por cada programa snapizado e instalado. O sea, lo que hablamos recién, ¿tá? hace un ratito. Eh, vos instalás 7 programas que usan la misma dependencia, entonces tenés la misma dependencia multiplicada por siete. ¿tá? Y además, al descomprimir en el momento y a demanda, cada programa antes de su ejecución enlentece el funcionamiento general del sistema. ¿Está bien? Bueno. Después hay un particionado que confunde y no aporta nada sustancial. Una partición BIOS GROUP. Yo, en el barrio se le diría, ¿qué me encaja Canonical? ¿Qué me estás encajando, BiosGru? ¿Qué, ¿Qué me metes, BiosGru? Ningún sistema operativo Linux que se instale hoy genera esa partición, pero sin embargo Canonical sí. Lo mismo que hace Microsoft. Y acá es el quinto vicio de las cualitas de Microsoft. Hago las cosas que yo quiero porque yo quiero y chau. Y no me interesa toda la comunidad Linux, que es el 99,9%. A mí me interesa el 0,01 que soy yo, Canonical, y su líder que ya viajó a la luna con la guita que hizo con, con, con Canonical ya viajó a la luna el tipo viajó a la luna, ¿sabías? el, el líder de Canonical bueno, ahí tenés este, su sueño delirante cumplido gracias a quién? a Ubuntu a su producto estelar Ubuntu y a sus usuarios quieras o no es así yo no, lo, yo no le doy soporte a este tipo si vos usás Ubuntu indirectamente o directamente se lo estás dando no te hace peor persona que yo no te hace mejor tampoco, lo que le estoy diciendo es la realidad. Vos le estás dando soportes y usas Ubuntu, ¿tá? por eso no habría que usar más Ubuntu. Este, Richard Stallman, que es un tipo bastante controvertido, pero es un fenómeno, eh, a nivel técnico por lo menos, tenemos que estar de acuerdo en eso, es un gurú, es, es nuestro mayor militante del software libre, ya quiso eliminar a Ubuntu de la comunidad. No eliminar a Ubuntu, porque cualquiera tiene posibilidad, chance y, y derecho a hacer lo que quiera en materia de software, sí. después están los usuarios si vos querés usarlo lo usás, si sí, no, no pero quiso como funarlo como dicen acá en Uruguay, lo quiso funar de la comunidad, no lo consiguió obviamente porque eso era imposible de conseguir ¿Tá? lo quiso apartar de la comunidad Quiso como, como diciendo, sí, esto es Linux pero mira que es un Linux raro, es un bicho feo así que afuera, Está, nene malo caca, afuera, bueno no lo consiguió ¿tá? pero es un antecedente bueno, otra vez lo mismo Canonical ahora vamos a llamarle Microsoftical a la escuelita porque es una mezcla de Microsoft con Canonical, todo este tipo de aberración de criterio. Vamos a cambiarle el nombre para repartir responsabilidades. Al César lo que es, a los Césares lo que es de los Césares, al César Canonical lo que es de él y al César Microsoft lo que es de él también. Curiosidades. Hay aplicaciones que se instalan en inglés. ¿Por qué? Otra vez la respuesta es Snap. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la traducción de un software... Generalmente se crea en inglés el software. ¿tá? La comunidad mayor de programadores es la comunidad angloparlante. Y si no pertenece a un país que hable inglés, por ejemplo un alemán, un francés, un italiano, un tano, crean igual en inglés generalmente porque es una idea comunitaria. El inglés es el lenguaje más extendido. Entonces crean aplicaciones en inglés y después... Cada comunidad eh, la, las, las pasa a otros idiomas, al vasco, al, al, al español, al lo que quieras vos, al, al polaco, lo que se te ocurra, al ruso, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Con este método Snap, que hasta para traducir un programa necesita un archivo metido adentro del Snap, no se puede traducir todo tampoco. Entonces vos tenés, es una especie de Frank que tiene el Snap, es una, es una aberración tecnológica Ubuntu, realmente. Es mucho peor que antes Ubuntu. Ubuntu. Antes se lo podía criticar por un montón de cosas, pero por lo menos era estable, rápido, eh, o, o, o razonablemente estable y rápido. Hoy es una basura tecnológica Ubuntu. Y yo lo digo, y chau, porque a mí me parece que es así. No tengo por qué no decirlo. Lo puedo decir, vos en tu canal de YouTube, podés hacer lo que quieras. Es más, si querés, si no tenés a dónde poner tu video y tenés cómo demostrar este tipo de cosas o cómo contrarrestarlos, mandame el video mándamelo por telegram, mándamelo por, por facebook, por donde vos quieras, que yo hago un compilado y lo paso. Si querés hacerlo, bienvenido. Hay aplicaciones que se instalan en modo snap y otras que lo hacen en forma tradicional con los paquetes .dev, o sea, es un Frankenstein el Ubuntu, es un Frankenstein realmente, ¿está? Escritorio. Bueno, acá, agarrate, agarrate Catalina que viene en la curva, como dice el dicho, que nada tiene que ver la murga-garrate-Catalina, no inventó nada con eso, se apropió de, una, de un dicho popular. Agarrate, Catalina, que se ve en la curva. Unity. Me gusta decirle uglity. ¿tá? Uglity es horripilantity. Sería la, la, la, la traducción. ¿Por qué? Porque suena a unity y porque suena a ugly. ¿tá? Uglity. Pero yo prefiero decirle uglity. Es, el escritorio es aberrante, monstruosidad caracterizada por lo bruto, lo tosco, contraintuitivo, grotesco, grosero, lerdo, maniatador, adoctrinante y feo. Además, ni siquiera es un producto bello. Es todo eso que te dije y eso es lo que ve el usuario cuando se enfrenta con Ubuntu. Por eso yo no estoy de acuerdo en que diga no, pero Ubuntu es para, para los novatos. Primero que nada que no hay novatos ni hay expertos acá. Acá hay quien sabe más y quien sabe menos. Nada más. Quien se maneja mejor y quien se maneja como puede. Yo no, no me gusta eso de novato a mí. Pero entendiéndose que los usuarios que recién llegan a Linux, tienen que tener las cosas más o menos configuradas para no complicarse la cabeza, muchas veces se le termina diciendo, usa Ubuntu, no, está mal, está mal, es la peor decisión, no la mejor. Es al revés de lo que se piensa en muchos casos. Porque vos agarrás un producto que te induce al adoctrinamiento, te induce al, a lo contraintuitivo, y cuando querés agarrar otro sistema a Linux, vos te quedás con eso porque es lo que vos sabes usar. Lo mismo que le pasa al usuario Windows, que no cambia generalmente el usuario Windows es un usuario, un usuario cuadrado, que le das eso, si vos lo querés sacar de ahí, no, se le prende fuego Roma al tipo, ¿tá? se le prende fuego el cerebro, le volás el cerebro si le decís usar usa Linux, ¿no? bueno, esto es lo mismo, cuando vos adoctrinás a alguien para que use un producto, en desmedro de otros, que son mil veces mejores, o miles de veces mejores, lo que pasa es eso, la persona se queda estancada ahí, y cree que eso es Linux, y que eso está bien, no sí es Linux, pero está mal, eso sobre la frase Ubuntu está enfocado al usuario común que no tiene por qué o no necesita saber cómo configurar o cómo funciona el sistema. Todos necesitamos saber cómo configurar, hay que enseñarle a la gente. Esa cabecita es muy cuadrada. Si me está mirando alguien que piensa eso, hay que decirle que está muy equivocado, extremadamente equivocado. El software libre se trata de eso, de la libertad que tiene el usuario para conocer, para experimentar, para indagar, para meterse dentro de... Esto, vuelvo a repetir, esto no es Windows, esto no es Mac. Esto no es cerrado, esto es abierto. Entonces hay que revisar qué se le indica a la gente y cómo se la guía. A, es mejor que no te guíe nadie en el mundo Linux. Es mejor que vos agarres un Linux y pruebes. No te gustó, agarras otro y pruebes. Como hice yo, como hace mucha gente. Y cuando descubras el verdadero Linux para vos, lo vas a amar. ¿Está bien? Y si no, invito a mis estudiantes a que me nieguen eso, si alguno puede hacerlo. Yo en mis clases no digo instalar Ubuntu. Pero también les digo, busquen un, un Linux de los 300 que hay en DistroWatch o de los 150 más que hay en DistroWatch en la lista de espera. Busquen ahí. Y yo los, los ayudo a buscar y les explico. Por este lado están los sistemas que hacen esto mejor que los demás, por este otro lado están estos otros, por este lado. Entonces el estudiante ya sabe para dónde arrancar. Pero arranca para un grupo enorme de sistemas operativos. No arranca para Ubuntu. Yo uso OpenSUSE y uso Arch, y uso Black Arch y uso otros Linux, también uso Mageia, uso, hay un montón que uso, ¿tá? pero uso por lo menos dos frecuentemente que son OpenSUSE todo el tiempo y Arch a veces. Y Black BlackArch en muy contadas oportunidades. ¿tá? Yo no le digo eso a los, a, a los estudiantes, le digo, ah, y OpenSUSE que está buenísimo. ¿No? Y a mí se me complican las clases porque hay 7, 8 sistemas operativos Linux a la vez funcionando en la misma clase ¿eh? y yo me la banco. Y pausamos la clase para buscar los problemas de Debian, pues yo hago algo en OpenSUSE que ya lo tengo digerido de hace mil años y me sale bien de entrada, pero cuando el estudiante quiere hacer lo mismo en Debian, como no lo conoce a Debian todavía porque recién lo agarró, porque hace un mes que lo está usando o un año, se le complica y hay que darle tiempo a ese estudiante porque si no es como decirle, elegí el que vos quieras, pero no, mira, sabes qué? déjalo porque no te estás manejando bien con eso, vamos a lo OpenSUSE, no, no, los profesores tienen que ser facilitadores, en este caso, no debemos adoctrinar a la gente, la enseñanza tiene que hacernos libres, no dependientes. Por acá voy dejando este video, se lo dedico a Marita, de todo corazón, para que vea eh, que no todos los Linux que brillan son oro, y no todos los Linux representan a Ubuntu. Es más, el único Linux que representa esa filosofía es ese nada más. O sea que si vos tenés Ubuntu, acordate que hay 449 posibilidades más. Y que es altísimamente posible y probable que Ubuntu no sea para vos. está Te lo voy dejando por acá. Ahí dejé los escritorios eh, Linux para que los puedas para que los hayas admirado un poco, los dejé en su funcionamiento normal, para que veas que una cosa es Ubuntu y otra cosa es otra cosa. ¿tá? Y nada, y espero haberte hecho reflexionar sobre esto este, y que te guste más Linux a partir de ahora, porque no todos los caminos llevan a Ubuntu. Los caminos dentro del software libre llevan a lugares impredecibles. Y eso es lo que yo te deseo, que llegues a tu lugar, no a un lugar en común predestinado, preestablecido y, y adoctrinante. Te mando un abrazo enorme, muy feliz año, vamos arriba con todo, por más que haya sido regular el año 2022, o malo, o lo que fuera, o bueno, o muy bueno, que el 2023 te sea mejor, para ti y para toda comunidad. De todo corazón, abrazo grande.